uno, Luis! ¿Pero por dónde? ¡Por el... ¿Dónde está? Tras delante del árbol. No se le da un hack. Me mata. Bueno. No <coughs> juega hacking. <risa> Ya, se falta, Espérate. ¿Vale? En la ¿Siguen todos allá arriba o okay? qué? Había ahí por ahí una alispa que tenía yo y me han matado. Uno de HP, me mató. Otro muerto Herios serio esto se sí puede Quiero una casca Una casca por favor solo una Porque salgo aquí de lo de Boti coño <tose> Han abierto portátil en micro creo Se V Tabasco No subir uno. Oye hay bote eh Botate Eh, me ha mandado Me ha a otro Manda otro. Manda a zombie. o algo? No. No hay dos. Tienes ahí al... al... al no fondo al... al... al... al.. ¿Por qué al.. Me he matarlo a lo que el cuchillo está, está ahí? ¿Está? Mándame a mí, si no Oye, que nos roban a Eli, ¿eh? ¿Qué va? Vamos no, no, no estoy leo ahora Un muerto, joder por ese... Joder, es que no puedo subir por aquí es que abajo, ¿no? Sí, vale, sí, sí, soy, soy yo que me ha salido el grupo, sin cara. Hay droga en Ken Race, Creo que había uno aquí en esta esquina. en eh, la torre soy yo, eh. Vale. O sea, no hay nadie más en la torre, ¿eh? Supongo. Eh, va, va. Estamos en el quinto coño. <risa> Vámonos. Vámonos, chavales. ¿Sabes cuando os Eli? Hombre. <risa> Buah, ¿qué ya. Había las que veis, eh, no sé. ¿Por dónde? O sea, conducir del agua en el heli? No, te... tengo miedo eh. No, tranquilos. Vamos a subir un poco. ¡Eh! Allí, allí, allí, allí, allí adelante, adelante dentro. Hay un hay un aparcado. Es un ski. ¿Dónde? Hay, a la izquierda. A la izquierda. Arriba a la izquierda. ¿Lo ves? Yo no veo nada. Es que no tengo miras, ¿sabes? No, no es no, mira. Eh, <risa> <risa> Ah, vale, lo veo. Vale, vale, vale. Es un tanque, ¿no? No, es un helicóptero. ¿Cómo va a subir un tanque hasta allí arriba? Ah, bueno, abajo, sí. De abajo, sí, Abajo, sí. Mira, mira la Skybase. Mira, tú, mira la base. Sí, sí, pues si la base. Ah, la es de admin! Y abajo también hay cosas, ¿sabes? De admin, ¿no? Mucho está más creo. Tiene pinta de admin, ¿eh? ¡Saltamos, ¿eh? ¿Salgamos caros? 3, 2, 1. ya. Ah, lo que hago. Venga, me la espero. Venga, nos vemos. Míralo, aquí que no son ¿cómo va. ¡Vemos! Oye, va, va, baja de poco en poco, eh. Necesitamos... Hay peña abajo pegando tiro. ¡Adiós, adiós! Se peta, se peta. Que no! Eh. Uy. ¿Qué? Necesita, necesitamos escapar, que es el helicóptero. Hay una base ahí abajo, eh, con un tanque. Míralo, el pavo. Mierda, casa, ¿no? Hay un dato eh, muy poco más. ¿No hay locket? Ya, yeah, pero mira. Eh, sí, mirale, ¿no? sí, sí no, tiene que haber que tiene que... arriba del top. Claro, pero, sí, pero no. por eso lo he tirado ahí abajo. Yeah. Hostia, con uno con uno vale. Es yeah, yeah, una, cosa, una cosa que me acabo de. Tiene armario feo. Tiene una caja fuerte. Sí, eso parece ¿En serio ya? ¿Ya? Yeah. Vale. No, oh, pues es que no camitas, había, eh, camitas, camitas. Vale, había. No está no en la rampa esta, no, no, no. Te no? La, el locker. La, la, la, la, la, la. Es, te el locker... El locker. Sí, hay, hay locker, hay, hay, hay locker, hay locker. ¿Te había arpetado alguno? Ahí tienes lo que he pillado. Eh. No, ahora vamos a petar. A ver. ¿Qué es esto, tío? Yo voto por. Yo bo... voto por Vox. Yo por Vox. 100%. Eh, ¿dónde estás? Eh. Yo voto por este. Este. Sí, también. Sí, también. Vale, quitarse, quitarse Y si no quiero, no lo pongas ahí, ponlo de uno 1, 1 1 Porque creo que resta daño, eh Sí, es verdad, ah, eso, eso, sí, eso bueno. es verdad Porque se, pues, se puede explotar antes el C4 Eso es verdad Creo que no, eh, pero vale No, no Tiene toda no la lógica ¿eh? No, ya, pero lógica, pero esto es un juego de cubos, coño <risa> Los C4 no se hacen daño a todos los C4 Con dos vale. ¡Oh! ¡Grim! Ya está, ya está ya está, ya está, ya está, ya está. GG, ya, ya. Vale, no, que te partida, calles ya, hijo de... Que te, te calles. Cosas, guay, que no, no, que no, que no, te Cállate, cállate, cállate, eh, asterio, Necesitamos... que, que, No Que te calles, Asterio, que te calles. Loco. Asterio. Vale. Eh, mira la mochila, loco. Vale, con... Yo... Creo que... Pon, no, ponle, ponle un C4 aquí. Sí, yo prefiero. En el armario, no Los armario, armarios grandes. El armario grande, No, no, no, espérate Sí, sí, sí, sí, sí Es lo que te voy a decir Tengo muchísimas balas Tengo por hacer Estoy siguiendo esto voy a, voy a hacer home un segundo, ¿vale? Sí, me te también a ti Ma Mándame, mándame Mándame Mira si hay munición Barra TP, kill Eh, mira a ver mi kill Sí. Una ¡Oh! ¡Oh! oh Una Oh, Oh. Una no, ganchúa ¡Oh! ¡11.4! ganchúa Oh, Una ganchúa Oh, Una ganchúa tu. Una ganchúa tu. Una ¡Oh! tu. Una ganchúa y necesito... Sabes que te demora todo el poli, ¿no? Si querés. ¿Y ya? Un el no poli. Tengo una dos. Eh, ¿y el tanque? Lo mejor. O el tanque de abajo, claro. Hombre, el tanque... No sé si se llama... Podemos raidear la casa de abajo. Ya, pero es que el poli te voy a reventar. La base de abajo la podemos raidear. Me muero de oxígeno, voy para abajo un momento. Vale. Ya. Eh... Asteria, acepto. Manda. Asterio. Eh, ¿tú tenías un c4? ¿Me lo has dicho? No, no acepta, eh, lo he cogido el Luis o el Crash No, no lo he cogido, ¿no? ¿Y esta? Asteri, acepto oh. Acepta No tengo Manda. balas, solo tengo 10, eh r tp a Con 10 no vale Acepto. A ver, a este. uno, uno, ya Por A un ver, segundo. ¿tenía el C4? Este, este ¿Alguien tiene el C4? No ¿Tú Eh, sí ¿Tienes? Vale Cuidado, eh, aquí Se viene, se viene, 3, 2, 1. ¡Hola! ¡No hemos dejado está, el mejor para el final, ya ¿sabes? Ya está, ya está, ya está. Ok, Dan, perdón, pillo la, la, la, la, la, la, la mochila. mochila. Quien no haya pillado la mochila, que lo costó eso. ser grabado esto para tu este canal haciendo este, este no estoy grabando, chaval, siempre grabo. Ah, ahí te veo. Sí, sí. tío, este este me ha mucha... bueno, pues quitado la, la. la mochila. <ríe> Ni por yeah. oh. A ver, pa, no te has gastado tampoco nada, ¿no? ¿sabes? Vamos a, a la base yeah. de abajo okay. ¿Abajo? ¿Aquí crees que tendré algo más?